Hola, muy buenos días. Estoy escuchando en los últimos días multitud de opiniones sobre qué debería hacer la justicia española en esta situación de crisis del coronavirus. En este ambiente de diversas opiniones han aparecido las opiniones del Consejo General de la Abogacía Española y las medidas, sobre todo, que propone el Consejo General del Poder Judicial. Y realmente me dejan atónito. Tengo la sensación de que si medidas de esa especie se llevan adelante... ...pues muy probablemente tengamos problemas muy serios. Miren, y no es un problema de qué medidas se toman o qué no medidas se toman... ...es un problema de planteamiento. Miren, para afrontar una crisis lo primero que tenemos que, de, que determinar... ...es cuál es nuestro orden de prioridades. ¿Qué es lo que queremos atender en primer lugar, en segundo, en tercer lugar, en cuarto... ...y en último lugar y qué es lo que tiene espera? Y por otro lado lo que tenemos que determinar es en qué escenario en qué entorno se van a producir esas medidas. Eh, me explico. Empecemos por el entorno. El escenario, les dejo aquí mmm, abajo en los comentarios eh, dos links, está muy bien definido, tanto por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que les dejo el, el link en castellano, se lee fácilmente, como por unos papers hechos por el Imperial College de Londres. Eh, les dejo también el link. Aunque esto está en inglés y es un paper científico. Si tienen ustedes conocimientos científicos o unos rudimentarios conocimientos científicos, podrán divertirse. ¿Cuál es la estrategia que están siguiendo todos los, los estados contra el coronavirus? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener claro es que las medidas de alejamiento social, las medidas de confinamiento... ...no tienen tanto como finalidad el que no nos contagiemos... ...como que no nos contagiemos más personas... ...de las que tiene de capacidad nuestro sistema sanitario. Dejemos claro una cosa. No tenemos cura contra el coronavirus. No tenemos vacuna contra el coronavirus. Y según las previsiones del Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...y del Imperial College de Londres... ...no la tendremos antes al menos de 18 meses. Es decir... ...tenemos año y medio por delante. Año y medio por delante que o bien llega la vacuna... ...o bien se produce eso que se llama eh, eso que se llama inmunidad grupal... ...cuando se haya contagiado del coronavirus la mayor parte de la población. Mientras se descubre la vacuna o mientras se descubre el medicamento contra el coronavirus... ...lo que están haciendo los gobiernos de los países es evitar que se contagien más personas... ...de aquellas que pueden ser admitidas... ...por el sistema médico. Por tanto... ...¿qué ocurre cuando... ...la curva de afectados tiende a llenar los hospitales? Pues que los gobiernos endurecen... ...las medidas de alejamiento social... ...endurecen las medidas de confinamiento. O ahora estamos en una de ellas... ...porque se estaba alcanzando el pico. Ahora está comenzando a bajar... ...el nivel de ocupación de camas en las UCIS ...y por tanto... Los gobiernos relajarán esas medidas de alejamiento social. Es decir, el lunes que viene volveremos a trabajar. Volveremos a trabajar y volverán a producirse contagios. Y tras el periodo de incubación, esos contagiados volverán, a la, volverán al, vendrán al sistema sanitario. Y el sistema sanitario ya tendrá camas libres como para poder atenderlos. Oiga, ¿por qué no alargamos el, el, los periodos de confinamiento y de alejamiento social? Bueno, aparte de que dejaríamos vaciar las UCIS y, y los hospitales sin mayor utilidad, lo cierto es que tampoco sería, sería útil ni siquiera favorable para el cuidado de la enfermedad. Los brotes serían mucho más violentos, aunque más lejanos en el tiempo, serían brotes mucho más agudos. Si son tan amables, eh, vuelvo a remitirme a los informes del Imperial College de Londres, y, del, eh, ...y al artículo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es decir, los gobiernos hacen lo que pueden. Los gobiernos hacen lo que les dicen los científicos. El modelo matemático que predice lo que va a ocurrir en una epidemia... ...es un modelo muy sólido, está muy probado, es muy bueno. El problema es suministrarle los datos correspondientes... ...suministrarle los datos adecuados para que se pueda hacer. Pero en última instancia los gobiernos no, no, está haciendo, no, no están haciendo otra cosa... ...que lo que le dicen eh, sus científicos. Por lo cual, usted tiene que prepararse mentalmente... ...porque vamos a pasar más de un año... ...donde las medidas de alejamiento social van a ser grandes. Unas veces más grandes, otras menos... ...pero van a existir siempre en mayor o menor medida. Y eso va a tener unas consecuencias brutales... ...para la economía, ya las está teniendo. Y va a tener consecuencias brutales... ...para algunos sectores económicos muy determinados... Primero, para cualquier sector económico eh, cuyo funcionamiento se base en la acumulación de personas. El cine, un concierto, los espectáculos deportivos, restaurantes, bares. Todas esos eh, negocios que se apoyan en la concentración de personas en un entorno de alejamiento social van a sufrir mucho. Y lo van a pasar mal. Muchas empresas van a quebrar. De todas las empresas en riesgo, las que peor lo van a pasar, y les pongo abajo otro artículo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, las que peor lo van a pasar son las empresas de turismo. Pronto, este año, traten de imaginar ustedes, en medio de, de medidas de restricción, de movilidad, no ya solo en España, sino en todo el mundo, ¿cuántos transatlánticos llegarán, por ejemplo, a Cartagena? Pues todas las industrias asociadas o todas las empresas asociadas o todos los pequeños negocios asociados al turismo van a experimentar una recesión tremenda. Y eso no solo genera destrucción de empresas, la destrucción de esas empresas genera destrucción de empleo. Hay algo muy bonito hay algo emocionante en esta crisis. Cuando en 1919 se declaró la pandemia de la crisis de la mal llamada gripe española, en realidad apenas adoptaron medidas. La gente murió, murieron millones de personas, pero no afectaron la economía, no tomaron unas medidas que, por ejemplo, paralizasen la economía, como estamos haciendo ahora. Cuando acabó, ...la pandemia de la mal llamada gripe española... Eh, ...se inauguraron aquella década prodigiosa del siglo pasado... ...que se conocieron como los felices 20, los años locos. La gente decidió después de la matanza de la Primera Guerra Mundial... ...y de la matanza mucho mayor aún... ...que supuso la, la mal llamada gripe española... ...decidieron que si el fin del mundo iba a llegar... ...mejor que les pillase bailando. Y ustedes ya conocen las imágenes de aquellas mujeres... ...y aquellos hombres, aquellos años locos... De, de, de, ...de coches de lujo... ...de aviones... ...de alcohol... ...fiestas... ...por supuesto siempre en las clases sociales adineradas... ...porque los pobres... Eh, ...el fin del mundo a los pobres nunca les pillo bailando. Pero ahora es diferente. Ahora no hemos dejado. La humanidad en su conjunto... ...ha decidido que no va a dejar morir a ninguno de los suyos... ...aunque sea débil o viejo. Y que... Si para evitar esas muertes, que si para evitar esas muertes necesita que todos suframos, lo haremos. Y todos los gobiernos del mundo, la inmensa totalidad, han decidido parar sus economías y que entre todos tratemos de salvar la vida de los más desprotegidos, de los más débiles, de nuestros padres y de nuestros, y de nuestros mayores. En un mundo en el que cuando uno ve a un pobre del África una, un artículo de UNICEF diciendo con un euro usted podría salvar la vida a este niño y que hasta nos cuesta abajo sacar al euro del bolsillo. En un mundo que es así de renuente a ayudar al prójimo cuando el prójimo está lejos, es devuelve la fe en el género humano que de forma universal todas las naciones ...hayamos decidido que vamos a ayudar a los más débiles... ...y que vamos a tratar de salvar... a ...aquellos que nos dieron la vida... ...y que nos permitieron vivir en un mundo como este. Es simplemente emocionante. Pero vamos a pagar un precio por ello. Y el precio lo vamos a pagar... ...en términos económicos. Y llegados aquí... ...llegamos al problema de la justicia. ¿Qué debería hacer la justicia... ...la española en este caso... ...para contribuir... ...a paliar esa crisis económica subsiguiente a la crisis sanitaria? ¿Cuáles creen, ser, cual, ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser los primeros objetivos, por orden de importancia... ...a los que debería atender la justicia española dentro de ese escenario... ...en el que unas veces podrá trabajar más, otras veces podrá trabajar menos... ...unas veces habrá más medidas de alejamiento social y otras veces habrá menos? ¿Cuál es la medida más importante? Yo les propongo mi lista, mi lista de prioridades. Ustedes pueden estar de acuerdo y pensar que ha de ser otra. Yo simplemente les doy la mía. Para mí la primera prioridad es tratar de que las empresas no mueran. Si no mueren las empresas, los obreros cobrarán. Si los obreros cobran... ...las relaciones familiares serán más conllevables. Y si las relaciones familiares son más conllevables y no falta el dinero... ...el típico aumento de delitos contra la propiedad que siempre produce el hambre... ...o la necesidad no se producirá. No salvamos a las empresas porque nos caigan bien las empresas. Las salvamos porque son la mejor forma de proteger a los hombres y mujeres de España. ¿Y cómo se salvan empresas? Es que no, ha dicho, no nos ha contado usted antes... ¿Que estamos en una situación de crisis? Sí, estamos en una situación de crisis y hay empresas que indudablemente desaparecerán, pero hay otras que lo único que tienen es eh, una transitoria falta de liquidez. Es esa pequeña empresa que ahora mismo no le pagan sus clientes porque no tienen dinero, ella no puede atender a los proveedores, pero que cuando se restablezca, pasado este periodo de sufrimiento, cuando se restablezca la actividad económica, pues la empresa es perfectamente viable. ¿Y eso qué solución tiene? En derecho. Bueno, en derecho eso se le llama concurso. Los concursos de acreedores lo que hacen es que... ...tratan de salvar las empresas ante una situación de dificultad económica. Tratan de que acreedores y deudores lleguen a un acuerdo y digan... oiga, mira, vamos a esperar este tiempo o yo te voy a perdonar esta pequeña parte de la deuda... ...pero así tú podrás sobrevivir y finalmente pagarme todo lo que me debes. Cosa que no va a ocurrir en el caso de que quiebres. ¿Y quién lleva adelante... ¿Ese tipo de procesos en la administración de justicia? Pues en este momento, antes los juzgados de primera instancia. En este momento los juzgados de lo mercantil. ¿Y cuántos juzgados de lo mercantil hay en España para salvar empresas? Bueno, pues hay 68. 68 juzgados para salvar a los miles, centenares de miles de empresas que van a solicitar... ...medidas de concurso. Creo que podemos ir empezando a enterrar a nuestras empresas. Porque además estos juzgados de lo mercantil están colapsados hace tiempo. No es que vayan flojos de trabajo, es que ya están cargados de trabajo por demás. Hay juzgados como lo de, de lo mercantil, como los de, como los de Sevilla, que están señalando juicios con distancia de años. Si uno tiene que esperar a un año para que se atienda la situación urgente de su empresa en este momento... No, tenemos que conseguir que los juzgados sean un hospital de empresas y no un tanatorio de empresas. La buena noticia es que no solo tenemos juzgados de lo mercantil, es que en España tenemos 1.076 juzgados mixtos que tienen competencias en materia de primera instancia y que son los mismos que hasta hace unos años estaban llevando los concursos de acreedores. ...tenemos sobre 716 juzgados de primera instancia exclusivos... ...es decir, especializados en primera instancia. Tenemos en suma aproximadamente unos 2.000 juzgados de primera instancia... ...que son una fuerza de choque, que son una task force... ...que son la primera línea de la infantería... ...para salvar a las empresas de España. Porque además hay otra buena noticia. Los jueces que están al frente de esos juzgados de primera instancia... Son jueces que están perfectamente preparados para llevar materias de lo mercantil. Nuestros jueces no son jueces que solo saben de penal, que solo saben de civil o que solo saben de una materia concreta. Nuestros jueces cuando salen, salen preparados y preparados en todas las ramas del derecho. De forma que tenemos una primera línea de choque maravillosa en nuestros 433 partidos judiciales y en nuestros casi 2.000 juzgados de primera instancia. Hemos dicho, además, que el trabajo de estos juzgados se va a desarrollar dentro de un entorno de restricción de movilidad. El hecho de concentrar los juzgados de lo mercantil en las capitales de provincia no fue más que el producto del de esfuerzo de un determinado lobby, de grandes despachos, y de una mentalidad controladora de los jueces por parte del Ejecutivo, que llevó a tratar de concentrar, y que todavía lo siguió haciendo, lo ha hecho con los juzgados hipotecarios, etc., ...que llevó a tratar de concentrar los juzgados solo en las capitales de provincia. Sin embargo, tenemos en casi cualquier pueblo importante de España un, juzgado, eh, un partido judicial... Tenemos una maravillosa red de partidos judiciales que nos legaron nuestros ancestros... ...y que defendieron maravillosamente bien los alcaldes durante las últimas legislaturas... ...porque siempre ha habido agresiones hacia esa fantástica red de 433 partidos judiciales. En un entorno de restricción de movilidad, la mejor garantía para la seguridad... ...para la integridad física, para la sanidad de los españoles, es tener el juzgado al lado de su casa... ...no tener que infringir o no tener que someterse a innecesarias normas... ...de restricción de movilidad o de alejamiento social. Y además son juzgados que en todos y cada uno de los partidos de España... ...en todos hay un juzgado de primera instancia. Tenemos un hospital para salvar empresas. Eh, la primera prioridad, en conexión con la anterior... ...que debe tener la Administración de Justicia... ...es atender a nuestros trabajadores. Y entiéndaseme bien, si queremos salvar primero... ...pues si queremos salvar las empresas... ...no es porque una persona jurídica sea digna de ningún afecto... ...sino porque esas personas jurídicas son la herramienta... ...con la que las personas físicas pueden sobrevivir... ...y pueden llevar la comida a casa. Trabajadores y trabajadoras españolas... ...como consecuencia de esta crisis, van a verse... Eh, ...sometidos a procesos de ERTE, de despidos, de cierre de empresa, ...y eso va a generar una conflictividad laboral muy grande. Aquí las noticias no son tan buenas... ...como en, en, en el otro sector. Aquí no hay juzgados de lo social en los 433 partidos judiciales de España. Los jueces de primera instancia no tienen competencia... ...para conocer de los procesos por despido en todos los juzgados de España. Si es usted un habitante de la provincia de Córdoba, en un ambiente de restricción de movilidad, resulta que usted tendrá que acudir a la capital, a Córdoba, si es usted de Puente Genil, si es de Pozo Blanco, tendrá usted que acudir a la capital Córdoba para eh, eh, a tratar de defender sus derechos laborales. No quiero pensar en otros sitios como, por ejemplo, Herrera del Duque, creo que Herrera del Duque no tiene jugador lo social, está a casi 200 kilómetros de Badajoz. ...desplazarse a Badajoz a un juzgado de lo social desde Herrera del Duque... ...supone hacer 400 kilómetros en un día... ...400 kilómetros que mucho me temo... Eh, ...las normas de alejamiento social y restricción de movilidad... ...no le dejarán llevar a cabo. Pero bueno... ...ahí habrá que arbitrar otras medidas... ...para que no congestionen... ...todos esos juzgados de lo social que, que tenemos en España. Le dejo a su imaginación... ...y seguro que a usted se le ocurre pronto... Eh, imaginar unos cuantos escenarios donde se pueda conjugar la asistencia jurídica, el auxilio de la Administración de Justicia, con las restricciones de movilidad en que nos vamos a mover en el próximo año. Si hacemos todo esto, es evidente que reduciremos la conflictividad familiar y que reduciremos la conflictividad de naturaleza penal. Porque sí, eh, conseguimos que la mayor parte de la población española pueda pasar esta crisis sin mayores eh, sufrimientos económicos que los que son naturales y de esperar la Administración de Justicia Española estará escribiendo un capítulo glorioso en su historia si nos empeñamos en mantener viejas ideas y en tratar de seguir aferrados a idearios políticos que les llevaron a ocupar la poltrona pues mucho me temo que quienes pagaremos su vanidad ...seremos el conjunto de los españoles y de los profesionales del, del foro. Hay que entender siempre que el funcionamiento de los tribunales... ...no lo va a dictar el Consejo General del Poder Judicial... ...ni lo va a dictar el ministro de Justicia. Lo va a dictar el coronavirus. Si de pronto la curva de la pandemia está subiendo... ...diga lo que diga el ministro de Justicia... ...diga lo que diga el Consejo General del Poder Judicial... ...los juzgados se van a cerrar... Cuando la curva de la pandemia baje, en ese momento, el juzgado podrá volver a trabajar. Porque lo único que no puede hacer un juzgado es poner en peligro la vida de las personas. Poner en peligro, además, este fantástico movimiento mundial que devuelve la fe en el ser humano. Este fantástico movimiento mundial que nos ha llevado a hacer todos un esfuerzo para que una parte de la sociedad, la parte más débil, pueda salir con bien de este drama. Yo no pretendo mmm, tener razón en lo que digo. Bueno, lo que les he contado del escenario de, que tenemos por delante y al cual tenemos que adaptar nuestras estructuras mentales, sí, es, admite poca duda, porque lo dicen las dos más prestigiosas instituciones científicas internacionales. Yo no pretendo que, mi, que lo que acabo de contarles respecto a lo que yo entiendo... ...que debería hacer la Administración de Justicia sea la mejor solución ni sea eh, el mejor de los motivos... ...ni que no haya centenares de miles de medidas complementarias. Es evidente que tendremos que hablar de tecnología. Es evidente que tendremos en su día que analizar por qué se dejó a la justicia española... ...con esa tecnología que tenemos en este momento y que se revela absolutamente insuficiente... ...para que ciudadanos, profesionales y funcionarios... ...puedan trabajar con seguridad desde su hogar. Habrá que hablar de todo eso. Pero sí tenemos que tener en cuenta una cosa. Los procesos de crisis aceleran los procesos. Son catalizadores. Si antes se iban introduciendo las videoconferencias despacito... ...ahora se introducirán a toda velocidad. Si antes se iban introduciendo determinadas medidas despacito... ...ahora todo irá más rápido... Y el riesgo es que se utilice la crisis para conestar medidas viles bajo la apariencia de un manto de justicia. Quiero decir con esto, Conestar es una palabra chula, Conestar significa dar apariencia de justicia o de justa o de justo a algo que no lo es. Por ejemplo, ahora... ...durante este periodo de crisis, durante este estado de alerta... ...podemos ser vigilados a través de nuestros teléfonos celulares. Eso que puede ser admisible en un estado de alerta... ...es inadmisible en un estado normal. Pero en España, que es el país donde lo provisional... ...se convierte en, en eterno... Eh, ...ese tipo de cosas son extremadamente peligrosas. Países como Corea, países como Filipinas están aprovechando la situación de crisis para llevar a cabo una reducción en los derechos humanos. Si nos encontramos en, un, en una bifurcación, o utilizamos esta crisis para acelerar los procesos de empoderamiento y de cooperación social, o dejamos que los gobiernos utilicen esta crisis para eh, aumentar su capacidad de control sobre los ciudadanos. ...hoy día en un móvil y en el futuro desde luego mucho más... ...ya no solo saben por dónde va usted... ...ya no solo conocen eh, los secretos y sus aficiones incluso mejor de los que ustedes la conocen... ...es que en determinados móviles pronto vas a poder saber hasta cuál es tu temperatura corporal... ...y pueden empezar a, a aparecer restricciones ya de entrada, de movilidad o de decisiones... ...en función de datos que tú mismo ni siquiera ni siquiera manejes. Cuando acabe todo esto tenemos que abrir un debate sobre hacia dónde queremos que camine la humanidad. Pero mientras no abrimos ese debate, lo que no se puede tolerar es que en una situación de crisis, en lugar de servir para empoderar a la población civil, para hacer estados más libres y más cooperativos, lo que vayamos sea justo en la dirección contraria, es decir, en estados autoritarios y que tienen el poder. A día de hoy es emocionante ver cómo la población del mundo y cómo la población española coopera. No necesitamos que un Estado nos ordene que hagamos algo. El 95%, el 99% de la población coopera porque tiene un ánimo en, en el alma y ese ánimo es que vamos a hacer un esfuerzo y vamos a salvar todas las vidas que podamos. Y en ese altar, en el altar de salvar todas las vidas que podamos, estamos dispuestos a sacrificar nuestra economía ...nuestra libertad de, de ambulación y todas esas cosas que hace tiempo que no disfrutamos juntos... ...como los abrazos o como las relaciones sociales o una cerveza en un bar. Bueno, insisto, yo no pretendo tener razón en todo esto que les he contado. Solo creo que es mi criterio, no el criterio de ningún partido. Y que como es lo que pienso y como oigo que todo el mundo dice lo que piensa pues quiero dejar aquí grabado lo que pienso yo, por si el día de mañana tengo que acordarme de ello para mal o para bien. Muchísimas gracias, cuídense todos, cuiden a la gente que quieren y si sois abogados, tenéis que resistir. Tenéis que resistir. Como dijo Cicerón, hay tres cosas que pagan a un abogado, una es el agradecimiento de su cliente, la otra es la admiración del público y la tercera es la esperanza de la gente que lo ve en que sus injusticias pueden ser remediadas. Sobre los abogados pequeños, sobre los abogados eh, independientes, descansan las esperanzas de toda la población. Tenéis que resistir, y no por vosotros, sino porque la población ha depositado en vosotros sus esperanzas y lo espera todo de vosotros. Así que ensanchad los hombros y todos por igual. Muchas gracias.